Eh, vamos ahora a, a ver una configuración vamos a comentar, a hacer unos comentarios una configuración que se utiliza mucho en este caso eh, que sería el convertidor eh, síncrono, pero antes voy a hacer un, un, un comentario eh, fijaros que he puesto eh, en este caso la, una configuración del convertidor reductor sencilla, tenemos arriba la, el, el, el transistor tenemos el diodo tenemos la bobina y tenemos el condensador y la carga. Durante el teo, el instante en que está conduciendo el transistor, estaremos entregando energía de la fuente primaria a la carga. Y cuando está el interruptor abierto, ahora es la, el, la energía se deriva a, a, el reactiva de la bobina a través del diodo. Tendríamos aquí la tensión, en este caso, eh, en el extremo de la bobina, esa parte positiva, su parte negativa, energía que almacena igual a energía que cede. La corriente que circula por la bobina. La intensidad que está, en este caso, eh, entrando al al, dios, al condensador. Tenemos la parte correspondiente aquí, que es esta parte máxima y mínima que corresponde con el rizado de la bobina. Esta es la componente alterna, que se supone que es la que se va por el rizado. Hacíamos esa consideración el otro día y decíamos que toda la componente alterna se va por el condensador y la componente continua se va por la propia carga. Bien, eh, vamos a coger aquí... Y tendríamos que la tensión de salida, hemos dicho, que es igual a la tensión de entrada por el ciclo de trabajo. ¿Qué pérdidas aparecen considerando condiciones no ideales? Pues aparecen unas pérdidas debido a la conducción del propio transistor. El transistor MOSFET cuando está en conducción tiene una resistencia RDS, que es la resistencia equivalente en conducción, y por tanto la intensidad que estaría circulando por la fuente primaria en este caso, fuente primaria Mo, MOFE, pues sería eh, I 0 cero por el ciclo de trabajo. Cuando está conduciendo, cuando está conduciendo el, el RDS, pues tendría el valor medio, en este caso, estaría conduciendo la intensidad al cuadrado por la resistencia y, bueno, pero no está conduciendo todo el T, está conduciendo solo, en este caso, durante el T on. por eso multiplicamos por el ciclo de trabajo. Las pérdidas en el transistor solamente son durante el teo. Durante el TOF, el transistor no conduce y por tanto no tiene pérdidas. ¿Qué más pérdidas tenemos? Pues la pérdida de conducción del diodo. El diodo tiene aquella tensión, al circular en la corriente por dicho diodo, pues provoca en este caso una potencia, más o menos que es tensión por corriente. Y multiplicamos en este caso por el TOF, que es el tiempo que está conduciendo el diodo, sería tensión por I0 por 1 menos el ciclo de trabajo. Y luego tenemos también las pérdidas en la resistencia serie de la bobina, que es igual a la intensidad al cuadrado, su cero al cuadrado, por RDCR. RDCR será la resistencia serie equivalente de la bobina. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de cuánto suponen este tipo de pérdidas. Mirad, eh, esta sería la fórmula que hemos visto nosotros antes a continuación. Y esta fórmula sería la que determina las pérdidas en este sistema considerando pérdidas en el diodo, pérdidas en el transistor, pérdidas en el transistor, pérdidas en el diodo y pérdidas en la bobina. Imaginaros que tenemos un, un circuito que tiene una tensión de entrada a 12 voltios, que la tensión de salida es 3,3, que es una tensión normalizada que se utiliza bastante y que va a suministrar 10 amperios. ¿Vale? El MOFES tiene una RDS mirado en hoja de característica de 10 miliomios, una RDS adecuada, que es la resistencia cuando pues, está en conducción. La resistencia equivalente de la bobina va a ser 2 miliéndrios. Y el diodo pues, tiene una de tensión que es 0,5, que tampoco es muy alta. Vale, si yo sustituyo en la fórmula que he calculado antes todos estos valores, pues me saldría unas pérdidas totales de 4,95 vatios. Esas serían las pérdidas se convierte en calor porque se pierde en el sistema. El rendimiento será la potencia de salida, partido por la potencia de salida más la pérdida lógicamente, en este caso serán potencia de salida 3,3 ,3 por 10 amperios, que son 33 vatios, y abajo serán 33 vatios más 4 vatios con lo cual el rendimiento en este caso es del 88,9 o 89% el rendimiento del convertidor eh, habría que pensar dónde se produce la máxima pérdida de potencia. Pues se produce, si os fijáis aquí, muy importante la que se pierde en el diodo, que son 13,62, muy importante, frente a la que se pierde en el, en el transistor y la que se pierde en la bobina. Por eso hay una configuración en la cual se sustituye el diodo por un MOSFET que actúa como diodo el MOSFET en conducción tiene una aquella tensión que es mucho menor que la que tendría el diodo cuando está conduciendo eh, se, se activa de tal forma que cuando está activado el transistor Q1 el, el MOFE eh, Q2 está en corte o al revés cuando Q1 está en corte el Q2 está en conducción, tenemos aquí una fuerza que invierte la señal ¿Qué ocurre en este caso? Vamos a verlo, considerando la misma Resistencia RDS de 10 miliomios, en este caso, por el MOSFET q 2 también, igual que se consideraba por q 1 Si yo en este caso vuelvo a calcular los valores que tengo y meto dichos valores en la fórmula que tenemos de pérdidas, tenemos por una parte, hemos dicho, las pérdidas de, del transistor, las pérdidas del diodo, las pérdidas debidas a la resistencia serie de la bobina. Fijaros que en este caso hemos bajado a la pérdida del diodo de 3 y pico a 0,72. O sea que la pérdida total es 1,2 vatios. Y esto ofrece es un aumento del rendimiento del 80 y pico por ciento. Pasamos al 96,4 por ciento. Esta es una configuración que se llama convertidor book síncrono, que se utiliza muchísimo ahora porque vemos que aumenta el rendimiento del sistema, donde se sustituye. El, el diodo de, de polante por, por un MOSFET, en este caso que conduce cuando no interesa ¿qué más pérdida hay que tener en cuenta? bueno hay que calcular el valor eficaz de la corriente que circula por el condensador es importante considerando que es una señal triangular la, el valor eficaz de una señal triangular es la intensidad de pico del triángulo partido por raíz de 3, se puede demostrar perfectamente haciendo de esa integral y entonces sería incremento de, de, de, de I, que es el rizado, partido por 2, partido por raíz de 3. Sustituyendo, en función de parámetros conocidos, pues tendría aquí, eh, en función de V sub 0, tiene un mércico de trabajo. La pérdida del condensador se obtiene al multiplicar dicha corriente al cuadrado por la resistencia equivalente en de serie del condensador. Entonces, tenemos una, una, una, ahora vamos a poner aquí una resistencia. Vamos a considerar que no es ideal, que el condensador tiene una resistencia serie. Y por tanto, a circular la corriente por esta resistencia provoca un incremento de tensión que se sumaría con el rizado ya teórico que hemos calculado antes cuando el condensador es ideal. Bien, el valor, cómo se calcula el valor del de rizado debido a, a, la, a la resistencia serie, sería incremento de corriente por resistencia serie. Y el peor de los casos sería cuando se superpone el rizado, porque pueden estar decalados los dos rizados, ¿no? Cuando se supone el rizado de la tensión extremo del condensador ideal con el rizado de la tensión extremo de resistencia. Ese sería el peor de los casos, que es cuando tenemos un rizado más grande. vale Ahora después veremos un ejemplo de esto. Por tanto, también vemos que influye la resistencia equivalente del condensador serie, que además eh, se suelen utilizar condensadores en paralelo de distintas tecnologías con distintos valores de resistencia serie, de forma que entendemos tener una resistencia serie equivalente lo más pequeña posible. Eh, Imaginaos que tenemos un convertido al bus. Este ejemplo es un ejemplo que está puesto en la, la transparencia vuestra antes, donde la tensión de entrada son 50 voltios. Primero vamos a hacerlo en teoría, teórico, ¿no? 50 voltios, el de trabajo es 0,5, y estos son los valores de la bobina, del condensador y de la, y de la resistencia. Bueno, pues, aplicando la fórmula que hemos visto antes, de máxima y mínima, ¿de acuerdo? Esto sería el repaso de, la, de lo que hemos visto antes, eh, del otro día, del convertidor reductor. Esta sería la tensión en el de la, de la bobina, durante el ciclo positivo, durante el ciclo negativo, oh, perdón, durante, durante el ON y durante el OFF. La corriente que circula por la bobina, ¿vale? Cuyo valor medio no es nulo, pero la corriente que circula por el condensador, cuyo valor medio si es nulo, solamente circula, la eh, componente alterna. Veis que el rizado de la corriente por el condensador es igual al rizado de la corriente por la bobina. Si sustituimos ahora los valores que tenemos, que nos da el enunciado, tanto en la I máxima como en la I mínima, que se ha obtenido a partir de la I su L más la mitad del rizado, I su L menos la mitad del rizado, ¿verdad? Incremento I su L, pues eh, obtendríamos en principio un valor de de tensión de 20 voltios, la entrada era de 50, el ciclo de trabajo era de 0,4, la I máxima de 1,75, la I mínima de 0,25 y esto que es importante que no, no hace falta después, el rizado en tensión con respecto a su 0 es de 0,46%. Estas son condiciones ideales. Bien, ahora vamos a coger el mismo ejemplo anterior y vamos a considerar que tenemos una... Eh, una, un, un, una resistencia del condensador de 0,5 ohmios. ¿Vale? Vamos a comparar los resultados obtenidos con el ejemplo anterior, en este caso con este, considerando ahora un, un, este nuevo ejemplo de, de 0,5. Y luego hay una parte B que lo dejo para que la quede vosotros que dice si la, si la resistencia equivalente del condensador es su capacitancia tal, calcule la capacidad necesaria para que el, el rizado se limite al 1%. Vamos a hacer el primer caso, la primera parte. Decíamos que el peor caso de todo era cuando eh, se superponía la tensión del condensador ideal, ¿vale? Que la hemos calculado antes con su fórmula, con, con la tensión en este modelo de resistencia ESR. Por tanto, para este valor de la tensión de entrada, que tenemos aquí, ¿verdad? Siempre, siempre, se va el puntero. Para este valor de la tensión de entrada, ciclo de trabajo, bobina, que es el mismo que hemos hecho antes, idéntico, que nos salía un 0,1 47%, vamos a considerar ahora 0,5%, el nuevo rizado que se superpone debido a, a esta R sub C sería 0,75%, y ahora vuelvo a calcular, por ejemplo, solo solo debido a la SR, vemos que ahora tenemos del 3,75%, o sea, solo debido a la SR hemos pasado de 0,4% al, al 3,75%. Fijaros cómo influye el hecho de, de tener una resistencia serie en, con el condensador sobre el rizado de la tensión de salida. Por lo tanto, es muy importante elegir un condensador con una resistencia serie lo más baja posible. Este sería un... os dejo que lo hagáis vosotros. El, vamos, esta, no os pase como el de la transparencia de trabajo de casa, no con el libro, porque lo traéis resuelto. Está obtenido del hard de, del inglés. En este caso lo, lo he puesto interesante porque fijaros que tenéis pues eh, una tensión de entrada de una tensión de salida de 3,5 entrada perdón 3,5 la salida es 1,2 voltios y tenemos que va entre 4 y 6 amperios o sea, la intensidad es variable. Os he puesto este ejemplo porque me acuerdo un año que lo puse, este ejercicio o algo parecido, y cuando puse que la corriente ya variaba, ya la gente se, se hizo un poco de lío. No os preocupéis porque lo hacemos para 4 y para 6 y, y hay que tener en cuenta el, el rango de variación entre esos dos valores. Dice que el rizado de la, de la tensión no debe acceder del 2%, y luego hay que especificar el valor del inductor para que la variación de. de, de ...la corriente, el rizado no exceda del 40% del valor medio de la, de la intensidad. O sea, no está dando los límites máximos de rizado en corriente... ...el límite máximo de rizado en tensión, que sería en este caso del 2%, ...no está dando la tensión de entrada y no está dando la tensión de salida. Aquí vemos directamente que el, el ciclo de trabajo tiene que ser 0,36... ...para que podamos traer 1,2 a partir de 3,3. Bueno... Prácticamente hay que hacer lo mismo que hemos hecho antes, para 4, para 6, y luego tomar los valores, el peor de los casos que tenemos que tener, para que el rizado nunca sobrepase los valores especificados por el fabricante. Que lo tenéis resuelto en las transparencias. Vamos a ver más efectos que se pueden provocar, efectos no lineales sobre el sistema. En este caso, tenemos un convertidor elevador, antevalor de reductor a elevador. La, la fórmula trae arriba, relación intentada a salida, y la corriente por el diodo también, la fórmula que me da que es esa? vamos a considerar que la potencia de salida es la potencia de entrada de entra, perdón, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida más lo que se pierde en este caso la resistencia serie de la, de la bobina, porque vamos a considerar resistencia serie de la bobina sustituyendo aquí abajo pues tengo esta fórmula ahora nueva que es relación de potencia de entrada y potencia de salida bien esta fórmula, voy a sustituir estos valores que tenemos aquí y entonces al final tenemos la relación que hay entre tensión de salida y tensión de entrada que es un menos 5 de trabajo, pero aparece un término nuevo que es este término que tenemos aquí. En este término cuando RL vale 0 pues entonces vale 0 todo el término, perdón, vale 1 todo el, todo el término y por tanto tenemos el valor ideal de tensión de salida igual a tensión de entrada partido por 1 menos 5 de trabajo. Pero aparece este nuevo término. De igual manera, si yo dibujo lo que sería la, el rendimiento, potencia de salida, partido por potencia de salida más pérdida, y sustituyo por la fórmula que hemos visto antes, pues obtengo que el rendimiento es esta fórmula que tenemos aquí, dada en función de ciclo de trabajo, resistencia de carga y RL. Si RL fuera, en este caso, 0, pues entonces el rendimiento sería del 100%, considerando... Condiciones ideales, ¿vale? Voy a representar en una gráfica estas dos fórmulas que tenemos ahí. Fijaros, en esta fórmula de aquí de la izquierda voy a representar la tensión de salida, aquí, tensión de salida, partido por tensión de entrada en este caso, y el ciclo de trabajo. Idealmente, el segundo término va de cero y por tanto, esta sería la evolución que experimenta la tensión de salida en función del ciclo de trabajo. Decíamos que puede llegar a infinito. Pero la realidad no es así. Debido a los efectos que hay de, de, de no linealidad y debido al efecto de pérdida de la resistencia RL, no podemos tener valores, hemos dicho, mayores de 0.708, que 0,8. Sería por aquí. ¿eh? ¿Vale? Cuando llegamos a este valor, se viene hacia abajo, se cae hacia abajo, en este caso, la tensión. Eh, podemos representar también la eficiencia del sistema, que en principio suponiendo que fuera del 100%, que es ideal. Luego, en realidad, a partir de 0,7, ¿vale? cuando cae en picado, Hacia la eficiencia, llegando a valores por debajo del 60%, ya cercano al 0,8. Nosotros hemos montado hace poco un convertidor elevador, estuve haciendo las pruebas, y por encima de 0,70 y pico ya se venía abajo, ya, y no se podían obtener valores mayores. Bien, aquí tenéis un circuito integrado que, con, con el que montamos las prácticas. Hay eh, Polygon 44, pero vale un poquito más, vale 3-4 euros, lo podemos comprar en RS. Es un circuito integrado que me permite construir una fuente de alimentación. Eh, una fuente de alimentación eh, conmutada aquí me he comido un poco la realimentación que vendría de, de salida a entrada aquí y vemos que de, tiene dentro toda la, la circuitería necesaria para construir la fuente de alimentación tiene hasta el transistor de conmutación aquí a la salida ¿vale? tiene la parte de la, de, de la muestra que toma la señal de entrada, de salida tiene aquí un afilador que genera señal tipo rampa que se compara con la tensión continua y ataca aquí al convertidor ¿de acuerdo? y luego de externo si sí, se suele colocar la bobina, suele ser grande con respecto al propio circuito integrado y el condensador de filtrado, el filtro LC que tenemos aquí junto con la bobina podemos tener en este caso eficiencia con rendimiento pues, del orden del 88% en este circuito ¿vale? nos permite si en este caso sin disipador pues tener hasta una potencia de 2W, le podemos colocar un disipador y podríamos tener mayor bataje y la frecuencia de trabajo, este circuito integrado, son de 52 kHz. Ya estos prácticamente no lo fabrican, han dejado que de fabricarlo y hemos pasado de, 100, de 52 a 100, a 100 kHz, por lo menos 150 kHz. Y tengo ahora los valores más usuales que se encuentran, 100, 150 kHz, 150 que vamos trabajando a frecuencias mayores porque nos permite trabajar a bobina y a, y a capacidades mucho menores. Al ser la frecuencia mayor, la XL es mayor y la XUC también es mayor, menor, menor en este caso. Esto nos permite el rango de tensión de entrada entre 7 y 40 voltios y luego tensión de salida entre 3,5, 5, 12, 15, nos permite también ajustable y corriente de salida hasta de un amperio. Estos es son los valores de este regulador. Este es otro ejemplo de circuito integrado del LTC 3105 de Linear Technology que es un convertidor elevador, nos permite a partir de una célula fotovoltaica o varias células fotovoltaicas entre 0,2 voltios y 5 voltios cargar a una batería de litio de 4,1 voltio eh, Básicamente, cuando veamos que está en serie entre la entrada y el propio circuito internado, aquí estaría el transistor, a la salida, eh, estamos en configuración elevadora, de hecho, además, se ve claramente que entre 0,2 y 5 voltios para obtener 4 necesitamos una configuración elevadora, y tiene inclusive para muestrear la tensión de salida en extremos de, de la batería una relevitación que se introduce en el sistema ¿vale? tiene una parte de off on etcétera y prácticamente con muy poco elemento externo pues nos construimos en este caso un cargador de batería de ion litio a partir de varias células solares que nos puede permitir pues, un cargador para bueno, cualquier pequeño aparato autónomo que tengamos. ¿Aplicaciones que podemos encontrar? Bueno, pues una aplicación inmediata de los reguladores conmutados aparte de, de como fuente de alimentación, os pongo una aquí que tenemos cercana en Valeo, que está en la empresa que tenemos trabajando aquí en, en Marto que tiene hecho una línea de montaje y vamos a introducir una, una en este caso una charla, que iban a haber ido ingenieros de Valeo para daros pues, una charla general sobre lo que se hace, cómo se hace, qué, qué, qué configuración utilizan, etcétera y seguramente no va a poder ser por el tema este del coronavirus. Pero bueno, es una aplicación que se utiliza mucho que es la alimentación de dios LED. Tanto, sabéis que cada día eh, los diodos LED se incorporan cada vez más a la, lo que es el sistema de iluminación. Tanto de iluminación auxiliar como de iluminación de señalización como de, de iluminación de corta y larga en los, en, los, en este caso los coches y los automóviles. Aquí tenéis, por ejemplo, uno de los primeros eh, faros que hicieron iluminados con y iluminado este también sería para la parte de atrás donde sería la parte de disipada de potencia porque el problema, que se, el problema de, de la limitación diabolés es la, la corriente que se necesita y el calor que se genera en el sistema ¿no? y está, pues, usamos un propio, propio refrigerador y aquí se ve por dentro que es lo que tiene la parte de potencia del propio, del propio sistema Aquí tenéis el BMW primero que estaba hecho en los pilotos posteriores completo con LED, el BMW de la serie 6, el Audi A6, pilotos posteriores estándar con LED y de Peugeot. Ya en la actualidad tenemos dios LED en todos los elementos, tanto tanto elementos internos de auxiliares de iluminación del automóvil como elementos de señalización, de intermitentes, señalización en general. Eh, la, todo el tema de la, la luz corta o la luz de cruce, todo va con diodos LED, inclusive la luz de, luz de larga, menos, se está metiendo ahora, pero bueno, sobre todo cruce, señalización e interior. Aquí he puesto un poco un resumen de lo que serían los distintos sistemas que podemos encontrar en la alimentación de diodos LED, relacionado con la automoción. Eh, eh, eh, encontramos, por una parte, lo que sería la, el, el driver el driver, el driver es el circuito de, de, de electrónica que alimenta al, eh, al diodo LED, en este caso. El más sencillo es una resistencia que limita la corriente que circula por el diodo LED, pero claro, la idea en automoción y en otro tipo de aplicaciones es que la iluminación, o la cantidad de luz que da el LED tiene que ser constante a lo largo del tiempo, no puede ser variable. Y tiene que, tiene que funcionar el circuito de alimentación como una fuente de corriente constante. De forma que como la eliminación del LED depende de la corriente, la corriente tiene que ser constante. Para eso usamos un regulador lineal, como vimos en el capítulo anterior, sencillito. Un regulador lineal que lo que regulamos es la corriente que circula por el colector del transistor, manteniendo constante la tensión base emisor. Por tanto, la intensidad del colector es constante y por tanto la intensidad que circula por el LED es constante. Y, y tiene una resistencia alrededor de realimentación que lo que hace es que cuando tiende a aumentar, en este caso, o disminuir la corriente, pues aumenta la tensión de, de, de emisor y por tanto disminuye la tensión base emisor, haciendo que se corrija la intensidad del colector. El otro, el otro sistema que tenemos también puede ser, por ejemplo, este, es un regulador lineal también. Vemos aquí que estamos alimentando esta batería de 10 LED que están en serie. Pero este circuito integrado, en este caso, me usa un transistor, usamos un circuito integrado. Pero estaremos trabajando como reguladores lineales. Los reguladores lineales se utilizan mucho en automoción porque en pequeña potencia nos permite construir fuentes de corriente muy estables, de, de corriente constante. Y además, al no tener conmutaciones, no emiten EMI. Y la EMI, sabéis que son emisiones de alta frecuencia, que son, tienen que estar muy controladas, la normativa marca un control muy estricto en la EMI y en la automoción, porque ten en cuenta que lo estamos jugando la vida, y no se puede interferir sobre ningún elemento electrónico cercano que haya al sistema con el que está, a nuestro sistema que está conmutando, que podría interferir sobre el funcionamiento del air de, de la iluminación, de la señalización, y por tanto son requerimientos grandes. Se utilizan fuentes conmutadas cuando tenemos potencias más grandes, corriente más grande, y entonces la regulador lineal se sobrecalentaría y no nos daría esa corriente que necesitamos. Aquí traéis otro ejemplo de un regulador conmutado. Veis que traéis en este caso el transistor aquí eh, en un corredor tipo book, el transistor que sería este MOSFET... el diodo que estaría aquí y la bobina que estaría aquí. Esta es un, una aplicación que trata de alimentar a una matriz de biodos, como veis aquí, que es una matriz de señalización del propio, motor, del propio coche. ...con un convertidor que a partir de, de una tensión que va entre 13 y 42 voltios... ...pues tenemos la tensión necesaria para evitar a un conjunto de diodos en serie... ...como se ve aquí. Tenemos además realimentación en tensión y realimentación en corriente... ...o sea que estaremos realimentando la tensión a la salida del sistema... ...manteniéndola dentro de unos límites... ...y también la, la corriente que circula por la, por la resistencia sub que, que tenemos aquí... ...y por tanto nos permite limitar la corriente que está circulando... ...y construir una fuente de corriente constante... ...en este caso un convertidor continuo-continua... ...en este caso reductor... ...se puede, se puede encontrar en automoción... ...convertidores-reductores... ...convertidores-elevadores... ...o convertidores-reductores-elevadores... ...también se utilizan mucho. Esto sería un, un vídeo que aconsejo que lo veáis... ...que es un vídeo interesante... ...donde explica pues lo último avance... ...de cómo se están utilizando... ...los diodos LED en la automoción... ...muy interesante porque además aparecen... ...los la, la, la, la faros inteligentes que sabéis que se están imponiendo hoy día mucho, que son faros que eh, eh, iluminan una parte de la calzada, que, que si por ejemplo ahí ven un peatón que va por la derecha, solamente dejan un poco más negro esa zona del peatón, mientras que iluminan la otra parte, o cuando viene un coche de frente, tapan un poco la parte de, eh, frontal por la que viene el coche, iluminando la otra parte mm, lateral. Esto se hace normalmente con matriz de diodos LED, de forma que apagan o encienden, distintos tipos de la batería. Esto es lo que se denomina eh, iluminación inteligente. Aquí tenéis eh, otra aplicación, por ejemplo, sencilla, ¿no? que sería un convertidor, en este caso elevador, ¿sí? eh, a partir de, de, de... para alimentar, por ejemplo, lo que sería, bueno, en este caso, el flash de, de un móvil, ¿no? Con un pequeño circuito integrado, de a partir de la tensión, en este caso, 2.5 o 5.5 voltios, pues alimenta un conjunto de, de diólogos de potencia, que son los que se utilizan para para el propio móvil. Podemos encontrar a nivel práctico, pues, eh, aplicaciones, sistemas ya montados. Eh, este, este, por ejemplo, lo podemos encontrar por 7, 8, 9 euros en, en Internet, en Amazon. Eh, de hecho, es lo que tenemos en el departamento, yo he comprado varios para hacer práctica. Y, y vemos que inclusive tiene hasta el, el propio visualizador de 7 de segmentos, tiene aquí botones que nos permiten modificar la tensión de entrada y la tensión de salida en este caso y observarla y visualizarla en los diólogos LED. Esto, sería, esto que aparece aquí sería la, la bobina, ¿vale? Esto sería el circuito integrado, el, 25, el 2576, que es un regulador continua continua Esto que tenemos aquí serían los condensadores de entrada y salida ¿vale? del propio circuito. Y luego pues tenemos la alimentación, de, de, en este caso del... Del circuito, de lo que son la parte de, de, de bobina, perdón, digo bobina, digo el diodo LED, el diodo, el diodo volante, etcétera, etcétera. O, o, o si es un convertidor, en este caso, como el que hemos visto, en vez de un diodo volante, pues tendría otro transistor. este por ejemplo, son otras aplicaciones que hemos encontrado en la red, en YouTube, son por, por, por, en, en, vamos, YouTube en, en Amazon, en este caso, prácticamente por 4 euros con su audio, con su display esto permite obtener una tensión de salida por ejemplo, variable esto se utiliza mucho para los circuitos alimentados con Arduino ¿vale? a partir de una tensión de, entrada, aquí tiene una tensión de entrada que se puede obtener directamente de la propia red, con un filtro por condensador y un puente de diodo y esta sería la salida y este otro que es más barato todavía, que son entre 1 y 5 euros podemos encontrar paquetes de 10 a 15 unidades directamente montadas ya ...en internet es el 2596... ...que es un regulador de CDC reductor... ...y vemos perfectamente los condensadores de entrada... ...condensadores de salida... ...lo que es la bobina... ...este sería una resistencia variable de la salida... ...que nos permite obtener... ...aquí a la salida, la tensión de salida variable... ...en función del valor que le dé al potenciómetro... ...tanto a este como a este otro... ...esto nos permite obtener... ...pues valor de corriente de 2,5 medio 2, ...2 amperios por tanto nos permite alimentar... ...pequeños aparatos, pequeños elementos... ...estos en realidad son convertidores reductores o convertido en elevador de los objetivos.